Voy a hacer una presentación. Realmente, la acción está programada para las 8 y media, pero como ustedes entienden, la verdad es que esto no es correcto. debemos ¿eh? empezar a las 8 y media y las 8 y media son las 8 y media. Hemos mejorado un poquito en los horarios, pero queremos hacer aún mucho más sobre ello. Entonces, si realmente, ya con cierto retraso, vamos a dar inicio a, la, a este seminario que ha sido programado para el día de hoy. ¿eh? Con respeto a todos ustedes, pero también a nuestro invitado, el amigo Claudio Craíño. Realmente él tiene una currícula muy vasta, muy frondosa. No voy a hacer lectura de su este currículum. Mejor que él mismo haga la presentación, una autopresentación, pero también que presente a la empresa para la cual, cual trabaja Y también es este, un muy especial a la empresa TOC que realmente desde muchos años atrás viene con nosotros colaborando en las actividades de seminarios, congresos y eso realmente para mí tiene un gran valor. Entonces de, de esa manera en una alianza entre la academia y nosotros podemos avanzar y hacer muchas cosas más para la profesión pero fundamentalmente para la paciente. En Entonces estamos en de vacaciones y el verano es intenso aquí, pero sin embargo estamos con este compromiso. Soy yo, Claudio, ha hecho una parada de su visita a Perú, la vista a las ópticas, capacitando optometristas, vendedores, aportando muchísimo por la profesión. Entonces, él muy gentilmente ha hecho esa parada de su viaje y ha tenido esta invitación y nos va a impartir una conferencia con duración tal vez de hora y media o dos horas y luego habrá preguntas. Y seguramente quienes estamos acá presentes esta noche Vamos a aprender muchísimo de Claudio, tiene mucha experiencia, no hace falta estar su currículum, <coughs> muchas cosas, pero es mejor que hable de con de él mismo, de su persona y también de la empresa para la el cual laboramos. Claudio, sí. realmente muchas gracias por su tiempo, igualmente al premio de TOPSA, a Paul, a Benzo, a nuestro fotógrafo, a Pepe Gargona, y fundamentalmente a todos ustedes para acompañarlos esta. Este es un primer semestre del año 2016 que estarán muchos segmentos durante este año estarán servidas de la de contacto de óptica, de visión binocular patología, en entonces van a ir a charlas y conferencias como el tal horario vamos a, a tal vez un día, dos días diez, quince horas tenemos un gran plan de capacitación realmente casi corto para todos los estudiantes y también los empresarios vengan, se la escuela, quiere es un abierto para todos entonces realmente estoy muy contento de tenerlos Siempre la escuela. Gracias. Bueno, gracias Severo por la presentación. Les agradezco a, a ustedes que han esperado un poquito, a ver si llegaban algunos más. Sé que se ha realizado con poco tiempo el, la notificación o el aviso, pero bueno, a veces es difícil poder este, conciliar los viajes o los diferentes momentos que tanto Topsa o como nosotros, que a veces tenemos que viajar por los países, ...poder este, coordinar todo. Básicamente en mi presentación... ...mi nombre es Claudio Graiño... ...trabajo para Vision East. vision es una compañía americana... ...somos fabricantes de lentes... ...y fue fundada en el año 1930. Y la idea del seminario... ...nosotros tenemos exclusividad... ...de nuestros productos en Perú... ...con Topsa. Entonces este, organiza, este seminario fue organizado... ...en conjunto... Aquí con, este, con eh, Eurohispano, con la Academia, con Topsa y nosotros que somos proveedor, nos sentimos siempre halagados que nos den la oportunidad de poder difundir nuestros productos. Nosotros creemos, no somos creadores de marca, somos creadores de producto. Y nuestros productos, la base fundamental es nuestros distribuidores, los clientes que creen en nosotros y quienes llegan con el producto al consumidor. Por eso nosotros hemos, en nuestra etapa del año 2016, hemos comenzado a difundir más nuestra marca, Billionis. Nosotros no difundimos marca de nuestros productos, difundimos más la tecnología que tenemos aplicada en esos productos. Como compañía, actualmente, tenemos productos específicos, ...en lo que respecta a lentes para la óptica oftálmica, ...que cada uno de esos productos tiene cualidades específicas... ...las cuales hoy vamos a hablar de algunos... Este, ...y con gusto después eh, voy a tratar de responder todas las preguntas que, que realicen. Eh, antes que nada quería decir eh, algo también que me resulta importante. ¿no? Siempre trato de ver el día que vamos a hacer una presentación... Y digo, ¿qué pasó un día como hoy? ¿Y ustedes qué tienen como referencia que pasó un día como hoy que es 8 de marzo? El día de la mujer me dice que hubo en una empresa, creo que en Estados Unidos creo que sí. a base de eso se celebra el día de la mujer pues por el reclamo de... algo así estuve ayer leyendo sobre un grupo de mujeres en Estados Unidos que <coughs> trabajaban para una empresa textil sí yo creo que ellos reclamaban Sí. el hecho de, no, de que no les, los, los voten por no de la empresa y a base de eso por la cual se celebra el día de la mujer Algo sí. así. qué más sabe que pasó un día como hoy sí efectivamente se cumplió la primera vez que se celebró el día de la mujer fue en 1911 los primeros países que lo celebraron fueron Alemania Austria y este, Italia y creo también que Australia y después de eso sucedió que en los Estados Unidos se quemó una, una fábrica de camisas pero en realidad lo que se celebra es la persistencia de la mujer en tratar de poder lograr sus derechos a través de los años con igualdad con respecto a, al sexo opuesto, ¿no? Algo que si vemos era bastante ambiguo. Pero en realidad estuvieron muchísimos años reclamando, pero recién en el año 75 la ONU proclamó de agarrar y pedir a todos los países que se unieran para poder celebrar y formar parte de decir, bueno, poner un día que se celebrara el Día Internacional de la Mujer. Y nació que fue el 8 de marzo, pero la primera vez que se había celebrado en 1911 fue 19 de marzo y después terminaron poniendo el 8 de marzo, que es lo que se celebra, es el Día de la Mujer y su lucha por los derechos de igualdad con respecto al hombre. Y yo, por ejemplo, vi algo en lo cual con respecto a eso voy a hacer mención, la optometría. La optometría es una carrera que a través de los años en Latinoamérica tiene una lucha ...en cuanto a el trabajo que han necesitado hacer... ...muchas personas, muchas personas visionarias... ...que creyeron en que había que tener una carrera... ...para lo que era difundir, poder atender a las este, personas... ...y no que solamente tuvieran que ir a un médico oftalmólogo... ...lo cual yo no tengo absolutamente nada... ...en contra de los oftalmólogos... ...pero nuestra sociedad a veces nos hace pensar que estar a favor de algo es estar en contra de otro. Yo no estoy en contra de nada, yo estoy contra, eh, a favor de optometría, a favor del oftalmólogo, a favor de la evolución. Y justamente con esto lo que digo es que esos derechos que ha tratado de poder este, tomar para después darlos a lo que es la sociedad en cuanto a la optometría también es algo que en algún momento se va a celebrar. Por poner un ejemplo y para que sepan, yo no sé el caso aquí que tiene que ver la incidencia de la optometría y cuáles son las trabas que tienen, pero un país como Chile, la optometría fue aprobada hace muy poco y las personas tenían que esperar para poder que un oftalmólogo los atienda, tenía que esperar ¿cuánto? Dos meses, seis meses para que un oftalmólogo lo atienda, porque hay pocos oftalmólogos. Entonces tenía que estar esperando ese tiempo, cosa que no es saludable porque una persona necesita tener su prescripción. Con esto lo que quiero decir es que es importante para los países poder ir difundiendo la medicina, la optometría, nuestros productos, que los laboratorios vayan creciendo este, con tecnología y demás. Por eso, hacía mención, y cuando yo vi eso, y por lo que se estaba celebrando, también en algún momento llegará también de poder celebrar en los diferentes países tantos años de lo que es que la optometría va teniendo incursión. Yendo, por ejemplo, a lo que es nuestra presentación, evolución de materiales para lentes y tecnologías. Básicamente, la idea fue poder armar una charla en la cual, como había comentado anteriormente, pudiéramos aunar los diferentes crecimientos que va teniendo el mercado en este caso mercado a nivel mundial pero también mercado que puede ir teniendo en este caso el Perú como les había mencionado antes nuestra compañía fue fundada en el año 1930 actualmente tenemos más de 2.000 empleados y 50 patentes las cuales han sido reconocidas y con eso lo que les quiero decir y lo que les... adelante por favor lo que les estoy este, comentando es que todos nuestros productos tienen propia tecnología, toda creada por nuestra compañía. Y eso yo siempre lo destaco, porque a mí me pongo orgulloso de poder difundir nuestros productos, los cuales tienen diferenciación con el resto. En este caso, lo que les estoy mostrando nuestras instalaciones, como presentación de nuestra compañía, tenemos seis fábricas distribuidas a través del mundo. Nuestra fábrica principal nació en Minnesota, y ahí es donde estamos produciendo nuestro producto de policarbonato Tegra, nuestro producto de policarbonato Fotomática IQ, que es el producto que ustedes este, conocen aquí, que comercializa Toxa. Y después tenemos oficina de distribución en Inglaterra, estamos en varios países del mundo a través de distribuidores, pero además de eso tenemos... Una fábrica en Tailandia, donde fabricamos todo nuestro lente de resina y lente fotosensible. Tenemos nuestra fábrica en Jakarta, que fabricamos lentes terminados fotomatic Y también estamos fabricando todo lo que es nuestros lentes minerales o de vidrio. Y últimamente, Vision East, en lo que respecta a su crecimiento a nivel mundial, adquirió la segunda fábrica en Corea. ...en cuanto a lo que significa volumen de venta. No estoy hablando de calidad... ...porque todos nuestros productos... ...tienen 100% de calidad. Y esa fábrica que adquirió... ...nos suma a nosotros... ...65% más... ...de producción... ...de volumen de venta... ...teniendo una capacidad de crecimiento... ...de un 35% más... ...de capacidad de producción. Tenemos dos fábricas nuevas en Corea... ...y una fábrica en China... ...con lo cual... Con esto hemos ampliado nuestro crecimiento y nuestra penetración de mercado para poder asistir un poco más con nuestra marca, penetrar en lo que es el mercado de Europa y Asia y poder asistir con algunos productos eh, en lo que es el mercado de Estados Unidos y latinoamérica. Algo que me gusta mostrar siempre son las fotos de nuestras instalaciones y esto tiene que ver... ...que me gusta mostrar las fotos... ...porque muchos dicen... Nosotros, ...algunos que promocionan productos... ...dicen nosotros fabricamos nuestro producto... ...pero a veces no lo fabrican... ...y a veces promocionan un producto y dicen... ...esta es nuestra marca... Sí, ...el producto no es de ellos... ...es solamente un nombre... Lo están. ...y nosotros lo que estamos transmitiendo siempre es tecnología... ...los productos que hoy estoy difundiendo... ...nosotros somos, como les decía... ...creadores de la tecnología pero Topsa comercializa sus propias marcas que son las que difunden el mercado de Perú y aquí lo que ustedes podrán ver estas son las instalaciones que tenemos en Ramsey en Minnesota esta es la fábrica que tenemos en Jakarta en la India esta es nuestra fábrica que tenemos en Tailandia y ustedes van a poder ver aquí que todavía está colocado el nombre de su anterior dueño porque esta fábrica pertenecía a la empresa Indoor y nosotros la hemos comprado, y ya es parte de East esta fábrica. Y aquí ustedes van a ver, estas son las dos fábricas que tenemos de producción en Corea del Sur, y esta es la fábrica que tenemos de producción en, eh, en China. Estas son nuestras instalaciones, con lo cual hoy tenemos más de 2.000 empleados alrededor del mundo. Estamos... Diría que en aproximadamente unos 70 países es donde tienen llegada nuestros productos. Y además de eso, creando nuevas tecnologías y nuevos productos que seguramente va a tener Topsa también dentro de lo que va de este año. Para hacerles una historia de triunfo que tiene nuestra compañía, porque cuando los consumidores querían lentes más livianos y más duraderos, Hemos creado el primer lente de policarbonato de receta de la industria y esto fue nuestra compañía quien creó el primer lente de policarbonato. Cuando los consumidores querían lentes claros y que cambiaran rápidamente al salir del aire libre o entrar a lugares cerrados, creamos la primera tecnología de lente fotosensible en la industria que cubriera esta necesidad, como el lente más rápido en aclarar y en oscurecer. Cuando los consumidores querían un lente que protegiera los rayos dañinos de del sol, creamos los primeros lentes de sol en la industria con filtro de luz azul, algo de lo que se está comenzando a hablar. Nuestra compañía creó el primer lente polarizado con filtro de luz azul en el año 2004, 2003. Y cuando los consumidores querían un producto más manufacturado a base de una responsabilidad ambiental, somos la primera compañía en el mundo. ...que manufactura lentes estánicas con una fábrica que tiene 100% de energía renovable... ...y esa es nuestra planta de Ramsing. Ninguna otra compañía tiene una planta que tenga 100% de energía renovable. Eso es lo que nos hace estar orgullosos de los productos que estamos produciendo... ...porque no solamente estamos contribuyendo a lo que es la salud visual... ...sino también con el medio ambiente. Entrando un poco dentro de lo que es los productos y la presentación... Podría decirles que muchos materiales han estado siempre desde lo que la óptica ha sido creada, empezar con un después vidrios más transparentes, después vidrios eh, con colores y después comenzó la era de los lentes de resina, como los lentes orgánicos que fueron creados en el año 66, si la información que tengo no me falla. A través de esto, Después vinieron los lentes de policarbonato, después de los lentes de policarbonato comenzaron a salir diferentes resinas como high index, medios índices, índice 1.56, 1.70, otros tipos de plástico, diferentes revestimientos para los lentes como ser eh, capa de endurecido capa de hard coating, eh, filtros ultravioleta, colores. Y llegamos a la era de hoy, en la cual la óptica cada vez va teniendo nuevos materiales. Los pasos de esos nuevos materiales y las diferenciaciones son cada vez más pequeños. Pero que esos diferenciaciones entre diferentes materiales sean cada vez más pequeños son importantes, porque son ustedes los que tienen que captar esa información para difundírsela a los usuarios. Y en la evolución de la óptica tenemos tres segmentos que se han dado en los últimos 15 años, diría yo. Materiales modernos, tecnología digital y diseños por lentes de lentes Freeform, que es lo último en lo cual se está enfocando más las compañías. Dentro de los materiales modernos podemos hablar de que tenemos Tegra, producto de policarbonato, Change RX, es un lente fotosensible que nosotros eh, fabricamos. Tenemos Fotomatic IQ, que es la marca de, de Topsa. Nuestro producto en realidad tiene otro nombre. Después tenemos el polarizado de policarbonato, Polarsan, que es un producto de, de Topsa, ...la marca de Toxan con, ...con nuestra materia prima... T-Index 1.70... ...un lente de alto índice con características... ...diferenciales... In, ...inmejorables respecto a lo que pueda haber en el mercado... ...y nuevos productos... ...como... ...High Index 1.67... ...asférico... ...con capa antireflectiva y... ...aditamentos que lo hacen diferente a otros... ...High Index que pueda haber en el mercado... ...y también lentes con protección de luz azul, que es lo último de lo que se está conversando, ¿no? Y después vamos a hablar un poquitito de eso si podemos, si nos da el tiempo. ¿Por qué poli? Y la pregunta es por qué se ha hecho tan popular el lente de policarbonato y cada vez va teniendo más ¿Qué? crecimiento y más penetración en los mercados. La respuesta es muy sencilla, es ¿eh? porque policarbonato es el mejor valor que puede encontrarse en la actualidad. ...que ofrece más beneficios que cualquier otro material. Para que tengan una información de por qué el producto va creciendo cada vez más... ...desde 2011 el policarbonato es el principal material en los Estados Unidos... ...y representa 52% de todos los lentes que se venden en los Estados Unidos... ...son de policarbonato. Otra información adicional es que... El lente que más crecimiento está teniendo en los últimos tres años en el mercado americano son los lentes de alto índice. Cuando hablamos de alto índice estamos hablando de lentes de 1.60 en adelante. 1.60, 1.67, algunos tienen un producto de 1.61, 1.74. Los lentes de alto índice, el último reporte ha dado cifras de que aproximadamente el mercado de los Estados Unidos está dentro del 6% esto qué quiere decir que esa es la otra tendencia que tiene un mercado que nos puede dar la referencia a nosotros, generalmente en Latinoamérica todos los productos comienzan o por Europa o por los Estados Unidos y después nosotros vamos absorbiendo esos productos que se van desarrollando y para que ustedes tengan una idea de cuál es la última tendencia, es que mucho va hacia producto de alto índice. Esto quiere decir que ustedes tienen la posibilidad de ir creando un mercado. El mercado no lo crea solamente el consumidor, el mercado lo crea el fabricante el manu que manufactura y ustedes que son... ...quien llegan al consumidor con el producto y son los responsables también... ...de difundir los nuevos productos y las diferentes tecnologías. Porque el usuario cuando va a una óptica... ...los que utilizan lentes dicen quiero unos iguales. Pero si ustedes le ofrecen la posibilidad de decir... ...mire, usted me pidió unos iguales, pero yo le voy a ofrecer un nuevo producto... ...para que lo conozca porque creo que tiene la posibilidad de tener... ...este nuevo producto... ...con pequeña diferencia... ...o no sé cuáles serán los valores... ...pero que le pueden dar... ...una opción... ...y cuando todos tenemos una opción... ...lo pensamos... ...no lo descartamos... ...cuando vamos a comprar el carro a la concesionaria... ...vamos con la idea de comprar este auto... ...pero nos dicen... ...mire, que si paga una pequeña diferencia... ...le puedo poner asiento de cuero... ...o si paga una pequeña diferencia... ...le puedo dar la luneta polarizada... ...o si paga una pequeña diferencia... ...alguna opción de esa vamos a tomar... ...difícilmente digamos no quiero ninguna... ...y eso lo hablo porque es una experiencia que a todos nos pasa... ...y hablo con algo cotidiano... ...siempre algo nos pasa... ...y si vamos a una concesionaria a comprar un vehículo usado... ...vamos con la idea de comprar uno... ...pero después me vengo con el otro que es un poquito más grande... ...porque la verdad que era más lindo y era más cómodo... ...con los lentes... Las personas o los usuarios, y más con la salud, pasa lo mismo. Si tienen opciones, la gente opta por las opciones. Algo para que ustedes tengan una idea: erradicación de mitos. Muchos competidores, y es la parte que a mí me molesta, y digo esto porque en el año 92 al 94, Wow, 90 a casi 95, tuve la suerte de poder dar clases en la Escuela de Óptica en Buenos Aires durante tres años. Y tuve el orgullo de poder formar parte durante esos tres años de un grupo de profesores que lo que nos interesaba no era lo comercial, era transmitir a los alumnos qué era lo que había. Y la idea de transmitir no era vender, porque tenían que aprender... La realidad de los productos. La parte que me molesta es cuando algún competidor habla algo que no es verdad a la gente que necesita aprender. Yo creo que ustedes, como estudiantes, como autómetras, tienen que aprender cuáles son las opciones y después elegir. Les puede gustar más el producto de él, tal o cual. Pero es falso que el número de aves en el policarbonato perjudica a la visión, no le deja ver bien y es, un y es algo que hace molesto a la visión. Y les voy a decir por qué. Porque el número de ave, todos saben lo que es el número de ave. ¿Sí? ¿O no? ¿Saben lo que es el número de ave? No escuché nada. No. Okay. no saben. Ok. Lo que es el número. El número de ave es un valor que lo que determina es el coeficiente de dispersión de la luz. Mientras más alto es el número de ave, se dice que es mejor porque tiene menos aberración cromática. Y cuando el número de ave es más bajo, tiene mayor aberración cromática. Eso es verdad. Si cualquier competidor le dice policarbonato, tiene un número de ave bajo, entonces tiene mucha aberración cromática. Sí, es verdad. Lo que no es verdad es que imposibilita la buena visión a los usuarios. El concepto de aberración cromática mayormente está dado en los lentes para óptica instrumental. Cuando uno tiene que hacer lentes, y que antiguamente todos los lentes para la óptica instrumental se hacían de vidrio, era importante poder corregir la aberración cromática. Por eso las cámaras fotográficas tienen una sucesión de lentes, y esa sucesión de lentes tienen... ...16 a 32 capas de antirreflectivo por cada uno de los lentes... ...para poder eliminar esa aberración cromática. Si no, la sucesión de lentes lo que haría es que no se pudiera captar la imagen. Hasta ahí se entiende eso. En un lente que está puesto en el ojo... ...y cuando el ojo, la mayor parte del tiempo, está mirando sobre el eje de la lente... ...esa aberración cromática... No tiene incidencia para que el usuario no tenga buena visión. ¿Bien? Esto que yo les estoy diciendo es la realidad de la cosa. Y si alguien les dice no, que eso no es así, lo tiene que fundamentar. Porque esto que yo estoy diciendo es óptica física u óptica geométrica, si se quiere llevar este a cabo. Solamente va a tener pequeña incidencia por encima de más o menos 6 neutrías. Y mi pregunta hacia ustedes es, actualmente, los lentes de policarbonato que se venden, yo les podría decir que aproximadamente el 80% son con antireflectivo. Si esos lentes, el 80% son con antireflectivo, las personas no tienen inconveniente, menos todavía. Si lo tuvieran, están eliminando el inconveniente 100%. Porque esa capa antireflectiva está dando... Al usuario, 99% de transparencia. Para decirles, las capas, los, todos los lentes tienen un, entre 86 y 92% de transparencia. O de transmisión de luz, mejor dicho, corrijo el término. O de transmisión de luz. Y ustedes saben por qué. Porque los reflejos que tienen los lentes es los reflejos internos por el material y los reflejos que están por la cara trasera de la lente. Cuando uno dice, bueno, aplico antireflectivo, lo que está haciendo es dar al lente un 99% de transmisión de luz al ojo, porque está eliminando esos reflejos. Eso sucede en un lente de policarbonato, en un lente de resina, o en lentes de alto índice. Pero por otro lado, les quiero mostrar esta tabla. Muchos competidores Dicen, lente de policarbonato tiene un número de ave 30. Que no es bueno, porque los lentes de CR39 tienen 58 como número de ave. Entonces es mejor un CR39 o es mejor un tribe. Bien, mi pregunta hacia ustedes es: los lentes que también están creciendo mucho en el mercado son los lentes de alto índice. Y los lentes de alto índice como unos 67 tienen un número de AVE de 32 nadie dice que los lentes de alto índice que tienen un número de AVE no son buenos para la visión porque tienen un número de AVE bajo no lo dicen porque tienen un fin comercial eso es lo malo que hacen los competidores cuando hablan de un número de AVE explico esto porque lo importante es que ustedes que están estudiando aquí y que van a salir en el futuro con una carrera hacia los usuarios de lentes sepan cómo son las cosas. Porque lo mío, sinceramente, vengo a dar esta charla a difundir productos de topsa, producto policarbonato, pero también para contribuir de que las personas puedan tener el conocimiento real de las cosas. Díganme cuánto le han dicho que un lente de 1,67 de índice no es bueno para la visión ahí tienen eso ¿Eh? erradicación de otro mito policarbonato se raya con facilidad antiguamente decían, no, que policarbonato se raya ¿por qué se raya? no se raya con facilidad lo que sucede es que algunos querían vender el producto y no le hacían un recubrimiento que hay que realizar a los lentes de policarbonato por eso se rayaban con facilidad en el caso de Toxa, que tiene la tecnología para trazar los lentes de policarbonato, nosotros vendemos el producto con nuestra capa tela externa y ellos aplican la capa de la cual por dentro, entonces están ofreciendo un lente de policarbonato en el cual no se raya, o se raya con mucha menor facilidad que cualquier otro producto. ¿Bien? Con esto lo que les quiero decir es el mito de que el lente de policarbonato se raya con facilidad no es así y más cuando compran un producto como Tegra Esto era básicamente para mostrar un poquito de lo que era policarbonato y comenzar a hablar de otros materiales pero primero me interesaba comentarles algunas cosas que tenían que ver con lo que era el lente de policarbonato y... Diferentes cuestiones que a veces Los competidores no miden Por el afán de, de vender Y yo creo que lo que hay que vender es El producto La tecnología y la realidad Que después tengan la posibilidad De optar Tegra, una protección adicional De Tegra Hardcover Esa es una capa exclusiva De Vision y en este caso Nuestro distribuidor exclusivo en Perú Es Topsa, único Laboratorio que tiene estos productos. Y Visionis tiene un producto como Tegra, en lo cual una de las diferencias es que trabajamos con resina de policarbonato, que son como unos peles plásticos, pero trabajamos con una resina de cuarta generación. Esto es por lo que ustedes reciben lentes claros y transparentes. Líderes en calidad en la industria óptica, somos líderes en la fabricación de. El plus que tiene nuestro producto de policarbonato es que son delgados, que son livianos, que son seguros, versátiles y durables. Cinco puntos importantes adicionales que tiene un lente como Tega. Dentro de esto, podemos decir que una de las ventajas es que los lentes de policarbonato son entre un 30 y 40% más finos que lentes plásticos. Cuando hablamos de 30 a 40% más finos que lentes plásticos estamos viviendo de dos dioptrias en adelante no estamos viviendo un lente más uno, o porque ahí son prácticamente similares los espesores que lo más delgados a partir de tres dioptrias es que estamos considerando que son entre 30 o 40% más delgados que un lente de resina generando esto un confort y una apariencia estética al usuario bastante diferente a otros productos cuando hablamos que tiene protección ultravioleta otro término importante, como para que tengan en cuenta que se mal difunde. Los lentes de visionismo tienen incorporado una protección ultravioleta de 100%. ¿Bien? A mí no me basta con decirles solamente esto de que tenemos 100% de protección ultravioleta. Me basta explicarles de que la... Ustedes saben cómo es el espectro de luz ultravioleta, cómo se divide, que está VA, VB y VC... ¿saben cómo se divide? ¿sí o no? bueno para explicarles el VB y el VC no son dañinos y no llegan vamos a decir a lo que se del que hay que proteger es de 315 nanómetros a 380 nanómetros ahí es donde hay que proteger de la luz ultravioleta que es lo que se conoce como VA ¿bien? Los lentes de resina convencionales traen protección ultravioleta hasta 320 nanómetros. ¿Bien? Pero están protegiendo de una luz ultravioleta que no llega al ojo. Entonces están protegiendo de nada. Está ahí bien. Pero la luz ultravioleta que sí es dañina al ojo y que llega, es la luz ultravioleta de los 315 a 380 nanómetros y policarbonato protege hasta 392 nanómetros de esa luz muy único producto que tiene protección ultravioleta incorporada policarbonato bien y esa protección ultravioleta la tiene incorporada por la masa del lente de policarbonato estuve con un colega de ustedes visitando una óptica y me dijo no, porque hay un laboratorio que tiene su lente y me dijo que protege ultravioleta pero cuando yo lo pongo aquí en el... En el detector no se marca que es ultravioleta. Bueno, a ver, agarre el que lo pusimos ahí, lo que me ¿eh? o sea, está vendiendo a usted, o no he publicado nada, o le está diciendo, porque yo tengo nuestro lente y lo pongo ahí, pero que es que cuatrocientos no Eso es otra de las cosas de las que sucede. Protección ultravioleta, que no he entendido cómo es esto de ultravioleta. Y cuando ustedes ven que los anteojos solares dicen que protege v 400 es porque se tomó eso como una medida estándar. Vamos sí. a decir que es más fácil decir v 400 que decir UV385. O, o, o, o, durables. Estamos hablando de que tiene lentes durables de policarbonato porque son materiales que proveen mayor valor al usuario cuando un lente que es durable porque el usuario dice, esto que viene a comprar a usted me salieron buenos me duraron las personas sienten que el valor que pagaron por ese producto tuvo acorde a lo que ellos pensaban y no que compraron algo que salió caro o que fue eh, demasiada la inversión y que duró poco ahí hablamos de durables porque los lentes de policarbonato de Vision East, como el caso de Tegra tienen una durabilidad mayor al resto. Son seguros porque son inastillables y son 10 veces más resistentes a los de resina. Ustedes pueden agarrar los dientes de resina, poner en el piso, saltarle arriba y que se les den rompe. ¿Bien? Y también tienen la posibilidad de poder ser puntados en tres piezas, hacerles perforaciones o ranuras que no tendrán rotura. Hasta ahí es claro eso. ¿Van entendiendo hasta aquí? Es creíble que lo que digo. Pónganme la todos y van a ver que lo que digo se hizo. Durabilidad como nuevo estándar. El nuevo estándar que estamos hablando de Tegra es un recubrimiento diferente y no existe lente de policarbonato en el mundo que tenga las cualidades de Tegra. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para que tengan una idea. Así como cuando medimos los lentes en el lensómetro, lo que estamos midiendo son dioptrías y es una unidad de medida. ¿Se entiende eso? Cuando medimos la dureza de las lentes, lo que estamos midiendo, la unidad de medida, se llama Bayer. Y mientras más alto es el Bayer, es más alto el, la consistencia que puede tener la lente en cuanto a lo que es la durabilidad a las rayas. ¿Bien? O el rechazo a las rayas. Entonces, yo aquí tengo, para poder mostrarles a ustedes un gráfico En el cual ustedes van a poder apreciar Que para, como punto de partida, un lente de vidrio Que es lo que más resistente a las rayaduras podamos encontrar Tiene un Bayer que está entre 10 a 12 Quiere decir que ese sería nuestro punto de partida Como lo más resistente a las rayaduras Un lente que tiene un Bayer ...de resistencia de 10 a 12 puntos. Y aquí les quiero mostrar algo. 92% de transparencia o de transmisión de luz, mejor dicho... ...y protege VB 79% y 20% solamente de UVA. ¿Bien? Que era lo que les estaba diciendo anteriormente. Otra característica para medir es... ...que un lente de CR39 o de resina... ...tiene un Bayer de 0.9 a 1.1, quiere decir que obviamente no es tan resistente como un lente de vidrio... ...porque tiene promedio de un Bayer de resistencia, protege 100% de VB y solo 90% de UVA. ¿Se entiende hasta ahí esto? Y un lente de policarbonato estándar tiene un Bayer que está entre 2 y 2.3... Quiere decir que un lente de policarbonato estándar es doblemente resistente a las rayas que un lente de resina. Y además, protege 100% VA y 100% UVB, que es lo que le estaba mencionando anterior. Hasta ahí estamos hablando de tres materiales estándar. Pero cuando vamos a hablar de un producto como Tegra, protege entre 5.4 a 5.9 de Bayer de resistencia a las rayas. Eso quiere decir que es cinco veces y media más resistente que un lente de resina y dos veces y media más resistente a cualquier policarbonato estándar. ¿Se Esto es lo que hace que Tegra sea el producto más resistente del mercado. Y esta es la explicación de por qué estamos hablando de nuestro producto y difundiéndolo. Porque los colegas de ustedes que compran el producto nuestro este, por intermedio de Topsa les ha gustado y han comentado en las visitas de que el producto realmente le está dando resultados no es un producto nuevo que nosotros tengamos estamos difundiendo cada vez más este, con Topsa, pero es un producto que nosotros tenemos hace 4 años, 5 años Bien. y les voy a comentar algo para que vean la transparencia de nuestra compañía Hablamos de 5.4 a 5.9 porque ese Bayer puede tener pequeñas variaciones y no siempre da lo mismo. Nosotros vamos midiendo los clientes que fabricamos para hacer la cierta cantidad para ver de que estamos manteniendo el producto, la durabilidad o la dureza. Entonces a veces una medición puede dar 5.4, otra 5.7, otra 5.5. Entonces estamos hablando entre mínimo y máximo. ¿Bien? Es un poco los provechos. Como les había mencionado, 100% VA y 100% VB. ¿Bien? Y los lentes de medio índice, que se es que comercializan tanto y que se difunden tanto, tienen una resistencia a las rayas con un valle de 0.8 con 1.3. O sea que menos que policarbonato, muy parecido a la resina. Así que no hay. ¿Se extendió esto? Esto es lo que hace que tengamos Tegra como un producto premium, con una capa de endurecido que es extra durable, resistente a rayas, que perdura con el tiempo y que lo que está haciendo es que le está dando al producto una vida útil al lente, extendiendo, marcando satisfacción, repitiéndose la compra del producto. Y una característica importantísima, un buen antireflejo necesita tener una capa de endurecido o hard coating bueno. Porque si el lente, en la capa antireflectiva va adherido siempre a la lente por intermedio de lo que es la capa de endurecido. Si la capa de endurecido no es muy buena, el antireflectivo se pela o se, se levanta. Por eso, si ustedes piden anti antireflectivo de fabricación a TOXA, van a ver que no tienen absolutamente ningún problema. Y eso tiene que ver porque todo policarbonato que vende TOXA de fabricación va con capa tegra. Que hoy, estábamos comentando, justamente, con la gerencia, que la parte de lo que es los multifocales, que TORSA tiene, en policarbonato, todo lo que es fabricación va con capa tegra, y bueno, ahora van a incluir este eso como, como anuncio también, porque era algo que no lo estaban haciendo, lo que era la parte de los multifocales, sino ¿sí? lo que era el ente de ese... pregunta respecto a lo que es Tegra. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿Alguno compró una vez un producto Tegra y no tuvo el resultado de lo que yo estoy diciendo? Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de Photomatic. Photomatic es el lente que nuestro producto tiene otro nombre pero TOPSA aquí lo comercializa como FOTOMATIC CLUB. Es un lente verdaderamente premium dentro de la gama de los lentes fotosensibles. Y a mí me gusta transmitir un poco las cifras para que a veces se sepan, porque yo también cuando he trabajado en el laboratorio y he sido en general en una compañía me interesaba como que me compartieran cifras de los diferentes mercados para saber hacia dónde apuntar, para saber qué era lo que se podía crear en nuestro mercado, en, en este caso en Argentina y el mercado de los lentes fotocromáticos requiere cada vez más dar respuesta a los cambios de la tendencia del consumo apelando a las necesidades del consumidor una vez más requiere de cambios en la tendencia del consumo apelando a las necesidades del consumidor con esto, lo que les puedo decir y dar como dato es que nuestra compañía hizo una investigación de mercado en los Estados Unidos. Y lo que tiene como datos referenciales, que no somos los únicos que hacemos eh, estadísticas y análisis del mercado, da que el mercado de lentes fotosensibles en los Estados Unidos es aproximadamente 18%. Esto es una estadística del Vision Council de los Estados Unidos. Bien. Y que hay un potencial de consumidores para estar por sobre encima del 30%. Esto quiere decir que tenemos una oportunidad para crecer 12%. Esto dio la idea a nuestro producto de hacia dónde teníamos que apuntar. Estas cifras que son del mercado americano, podrán transportarlas aquí. Algunos dicen que el mercado aquí es 5%, 7%, 8%, 10%. Bueno es bajo, está la posibilidad de crecer. Voy a hacer mención de que tengo la experiencia de viajar por seis países de Latinoamérica promoviendo nuestros productos. Fui a un mercado en el cual ningún laboratorio vendía policarbonato, entonces, yo dije: ¿se vende policarbonato en este mercado? No. No tengo posibilidad de vender. Conversé eso con mi jefe y le digo: Mira, en este mercado no se vende policarbonato, así que no tengo a quién vender de policarbonato. Me dijo: Estás totalmente equivocado y yo le digo, no, equivocado no no hay laboratorio al que le pueda vender policarbonato y me dijo, es el mercado donde más oportunidad tenemos porque si nadie vende policarbonato nosotros vamos a crear el mercado yo me quedé mirándolo y le digo, bueno, ¿y cómo hacemos? vamos a comenzar a convencer de que alguien tiene que entender que tiene la oportunidad en ese mercado de ser el primero afortunadamente alguien que actualmente es cliente en ese mercado dijo mi laboratorio lo voy a poner nuevo y el producto con el que más voy a difundir va a ser policarbonato es mi cliente número uno en ese mercado pero hoy ya tengo tres clientes y no uno o cero como tenía anteriormente y eso es porque alguien dijo Creo en ese producto y lo voy a comenzar a difundir. Con esto lo que estoy diciendo es, cuando uno tiene un producto que dice, se vende poco. Bueno, ¿por qué se vende poco? Porque no lo difundo, porque la gente no lo conoce. Bueno, vamos a comenzar a difundir y a pensar qué es lo que vamos a hacer para difundir ese producto. Fotocromático o fotosensible. El mercado es bajo, aquí da 5, 7%. Bueno, hay que dar al cliente, apelando a las necesidades del consumidor, producto fotosensible, que cumpla con lo que él quiere Nosotros comenzamos a estudiar eso y los consumidores deseaban tener un lente fotocromático que sea claro, que tenga claridad. El componente número uno para un usuario comprar un lente fotosensible es... Que los lentes sin activar sean claros. Fue citado como razón número uno dentro de los atributos y estuvo por encima de la activación rápida. Porque el usuario quería tener un lente fotosensible, pero que fuera claro. Y no quiero disminuir a ningún competidor ni ningún mercado, pero ustedes podrán saber o conocer que hay lentes de procedencia asiática que comienzan en un tinte uno, es un lindo fotosensible, pero al mes ni aclara ni oscurece. Ya la persona lo que se quedó es con un lente como que se desgastó. ¿Bien? Porque el lente se fatigó. Y esto que estoy hablando, nosotros esto hicimos es una encuesta... ...para poder tener este conocimiento. Y eso es lo que también nos dio que el 77% de todos los consumidores... ...reportaron que le interesaría comprar un producto... ...que pueda tener una marca privada y que tomarían también eso como decisión al momento de realizar la compra. El 67% de los consumidores que ya utilizaban lentes fotosensibles responden favorablemente a comprar lentes fotocromáticos si una opción más conveniente les fuera presentada. Porque hay algunas personas que puedan comprar, pero dicen tengo que volver a comprar un poquito caro, no quiero volver a comprar pero el 66, 67% reportó de que el producto les interesaría comprar un leite más conveniente. Para que ustedes tengan un conocimiento, las marcas privadas o las marcas nacionales ayudan al crecimiento mutuo y a trabajar juntos, evoluciona a servir todo el espectro de las necesidades del consumidor. Con esto que les quiero decir. No sé a ustedes qué les pasará, pero yo a veces voy a comprar la leche y cuando voy al supermercado digo leche, la Serenísima, que es la marca más conocida en mi país, en Argentina. Pero al lado está la otra leche que tiene otra marca, que es la marca del supermercado y sale 20% menos. Pero cuando miro atrás, la leche fue fabricada por la serenísima para establecimiento disco de Argentina. Y yo digo, es la misma. Nada más que tiene diferente envase. 20% más, estoy pagando por la marca. Y bueno, digo bueno. Voy a comprar salsa de tomate y la salsa de tomate, digo bueno. Arcor es la más conocida. Y al lado está... Otra salsa, que es del establecimiento, y sale 15% menos. ¿Cuál La que sale 15% menos. Porque no estoy bajando de calidad. Lo que estoy haciendo es que lo que estoy comprando es marca, pero es el mismo producto. Y la globalización nos ha llevado a que hasta eso sucede con los autos. Uno va a comprar un auto que es Kia Y cuando lo está mirando el repuesto que le cambia Tiene estampada en la matriz que dice Ford. Eso pasa O pasa con Volkswagen y Audi A veces uno va a comprar un Volkswagen Y tiene mucha parte de Audi O viceversa Porque ya las partes están Como globalizadas también, ¿no? O estandarizadas Y ahí es donde entramos nosotros Con Photomatic Un producto excelente con características diferenciales para que tengan una idea como es Fotomatic es lente de policarbonato y en el lente de policarbonato lo que estamos colocando es, como ustedes ven aquí lo que tenemos es una película fotosensible que está encapsulada entre dos láminas de policarbonato esta película fotosensible encapsulada entre dos láminas de policarbonato Después, es adicionada a lo que sería un lente de policarbonato estándar, para que tengan idea de las dimensiones y de lo importante. Esta lámina fotosensible tiene cuatro décimas de milímetro, lo que quiere decir que sumado a esto que tiene una décima y una décima, nosotros podemos estar haciendo aquí un lente que tenga al centro un espesor de un milímetro sin que afecte absolutamente nada, ...podemos hacer un lente de lado. ...característica importantísima es que esta lámina fotosensible... ...tiene el mismo espesor a través de toda la superficie de la lente... ...el tener el mismo espesor nos da la posibilidad de que toda la superficie de la lente... ...se va a oscurecer con la misma tonalidad... ...la otra posibilidad que nos da es que podemos hacer un lente positivo... ...o un lente negativo y la variación de masa en el centro y los bordes... O entre el borde y el centro, el centro, no va a variar que haya diferencia de coloración o de tinte. Otra característica sí, importante es, es, los lentes, como un lente Transition, tienen un proceso por indivisión. Indivisión se, se llama que el lente está inhibido por la cara externa y lo que está es, como tinteado, vamos a decir, creo que unos... 3 micrones por debajo de la superficie ¿Eso qué quiere decir? Cuando ese lente se raya En esa parte No va a oscurecer Porque no tiene tinte Si, sí, se raya Invadiendo esas tres décimas de milímetro Que pueda tener el lente Eso no pasa con este lente Porque la película está encapsulada Dentro de lo que es las dos este, partes del policarbonato si el lente se raya va a seguir oscureciendo un lente que no tiene fatiga podemos garantizar que este lente puede estar utilizándose durante 18 meses y no va a tener fatiga de que no va a aclarar ni va a oscurecer si sí, obviamente tengo que ser sincero y transparente al cabo de un año puede ser que tenga un ligero tinte 0.25 que es nada, pero está en un año no está encontrando un lente de otro con el 21, 22, nada más, que... ¿Se entiende hasta acá? Otra característica de los lentes fotosensibles que tenemos en este caso de Photomatic es... Aquí tenemos un gráfico comparando nuestro lente fotosensible en policarbonato. Lo comparamos con un lente fotosensible de nuestra fabricación y un lente policarbonato Transition 7 el lente está sin activar y aquí lo que estamos viendo es aquí debajo porcentaje de transparencia o transmisión de luz, nuestro lente tiene 89.3 de transmisión de luz 89.4 contra 89.2 de transmisión de luz de un lente transition, quiere decir que ligeramente nuestro lente es un poquito más transparente o cristalino sin activarlo ¿Bien? Ponen nuestro lente y lo comparan con un lente blanco y no se dan cuenta que es fotosensible. Pero lo comparan con un lente como un policarbonato Transition 7 y tiene 87.2% de transparencia o transmisión de luz. Quiere decir que nuestro lente es 2% más transparente. ¿Bien? cuando oscurecen, oscurecen rápidamente y acá sí tengo que decirles, por ejemplo un lente como Transition al minuto o a los dos minutos pero acá es importante tiene 89% ya de oscurecimiento y está transmitiendo en este caso 11% de luz cuando un lente nuestro está transmitiendo 87% está bloqueando 87% y transmitiendo 13% de luz. Quiere decir que en este caso, un lente como transition, oscurece un poquito más que el nuestro. Ligeramente 3%. Pero la variante es que nuestro lente arranca de un lente totalmente transparente y un lente como transition tiene ese 2 o 3% inicialmente más oscuro. Bien, ¿se entiende lo que estoy diciendo? sí o no si no lo entienden me dicen que risa mejor vamos a decir no sino que cuando decía de que el lente en cuanto al lente fotográfico de ustedes decía de que el lente fotomina iba el externo en el contador en cuanto al sillo tenemos este yo Sí. es, es cual y el proceso de transbonding, porque no, el, el, el no puede ser. ¿Y cuál es el transbonding? Es que sumerge una película, en ¿Sí? el lente parece que puede ser el sí. La única tecnología que tiene una película sobre la lente es fotomático. No existe otro lente porque es un producto patentado por nosotros. El transbonding no es una película. Lo que hacen es lo siguiente: policarbonato no absorbe líquido. Eso es verdad. Como policarbonato no absorbe líquido, lo que ellos hacen es colocar sobre el policarbonato un, una película. Creo que la película. Una cosa es decir, yo les puedo decir a ustedes la palabra película: película es lámina de capa, película es una lámina, película es en el cine, pero como no lo explican bien es, lo que hacen es sobre el lente de policarbonato aplican una una laca y sobre esa laca hacen la inhibición y esa laca es la que absorbe y es lo que ellos dicen transbonding ¿por qué? porque empiezan a crear términos para decir algo diferente pero transbonding no es lo mismo que película encapsulada dentro de dos láminas de policarbonato que están sobre las es, superficie es diferente lo que hacen es al policarbonato le colocan una capa de laca y ahí ponen el transition y arriba lo protegen. Pero si se pasa, es como lo dicen. tema una diferencia, María. Esta hora, ¿el lente fotomático ha tenido siempre ese tipo de tecnología o es ha cambiado ahora? Porque ¿En lo que es policarbonato? Claro. Siempre hemos tenido esta tecnología. ¿En resina también? No. En resina, el fotomático de resina, por eso yo le decía. Nosotros fabricamos los lentes en policarbonato con nuestra marca y aquí Toxa lo vende con su marca que promueve. El lente fotomático de resina es un lente con marca de Toxa, pero que no es nuestro. Esta tecnología que estaba hablando es el policarbonato. ¿no? Exactamente. Bien. Nosotros somos proveedores 100%. ...de los productos de policarbonato de fabricación. Todo lo que sea fabricación, probemos nosotros en policarbonato. ¿Se entendió aquí lo que estábamos hablando de la oscurecimiento y demás? Y aquí lo que podemos ver es aclaración. En, en lo que sería la aclaración o desactivación del producto... ...lo que ustedes pueden estar viendo aquí es que el más rápido es Fotomatic, ¿por qué? porque ustedes van a ver aquí que al minuto ya está transmitiendo 30% de luz a los 2 minutos Fotomatic está transmitiendo 55% de luz y a los 3 minutos está transmitiendo 65% de luz ahora si ustedes comparan este producto con otro lente el más conocido del mercado, demora muchísimo más Ahora, lo que pues yo les estoy diciendo no tengo un lente para comprobarlo pero lo que sí tengo aquí es una foto para mostrarle y aquí lo que ustedes van a estar viendo como les dije antes es este es un lente Transition y el que está arriba es un lente fotomático si más no me recuerdo ahí están oscureciéndose en el activador cuando es un lente lo sacamos del activador lo que ustedes van a ver es que el lente Transition al minuto, queda así, y nuestro producto queda así. Y a los tres minutos, un transition queda así, y nuestro lente queda así. ¿Qué, qué, qué. ¿Bien? ¿Cuál es la duda? ¿Está claro? Si alguna vez me hacen una demostración así. Eso es lo que me... una cosa es hablar, pero cuando las cosas pueden ser tangibles... Mejor. Algo como para tener en cuenta y que me resulta importante Es, hay un mercado en el cual uno puede expandir Las personas que más utilizan lentes fotosensibles es en los multifocales ¿Por qué? Porque la generación de los multifocales, de las personas de 60 años Que son los que posiblemente conocían más fotosensible cuando compran un multifocal piden que sea fotosensible porque ya conocían los lentes en vidrio. Pero también es importante comentarnos que el 90% de los niños entre 10 a 17 años prefieren el beneficio de lentes fotosensibles por sobre la claridad. ¿Por qué? Porque el, lente, el, el adolescente tiene un lente fotosensible porque quiere tener también su lente solar. Y es importante proteger a los niños de radiación ultravioleta desde pequeños. Así que también pueden ofrecer un lente fotosensible a niños que estén de 10 a 17 años. Y yo les voy a hacer una pregunta, no sé cuántos de ustedes son padres, pero yo tengo la fortuna de serlo. Y si me ofrecen algo para mi hijo, que es mejor lo que yo tenía la decisión de comprar, seguramente voy a decir, ok, quiero eso. Y no tengo duda que la mayoría de los padres vamos a querer siempre lo mejor para nuestros hijos y vamos a querer lo que más les proteja así que si ustedes le pueden ofrecer un lente de policarbonato porque es seguro para el niño pero a su vez le pueden ofrecer un lente de policarbonato fotosensible para poder proteger la vista de ese niño desde pequeño y no tener que esperar a que él se los pueda pagar ¿ok? ¿se entiende? Tenemos lentes con máxima claridad en interiores, velocidad de activación y velocidad de aclaración. Eso es lo que es fotomático, en policarbonato. Polarsan. ¿Tenemos 20 minutos? Bueno, hablamos, tenía como otro temas más porque tenemos una hora y media más para hablar, pero lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de polarizado, producto de resulta importante y ahí ya lo dejamos. Polarsan. Nosotros tenemos nuestro producto en polarizado con nuestra marca... ...y aquí lo comercializa Toxa con Polarzan, que es su propia marca. Bien, beneficios profundos en un lente polarizado... ...porque seguimos hablando de protección de los lentes en lo que es luz UV. Como había comentado antes, sobre los diferentes rangos de, de la luz ultravioleta... Tenemos UVA, conocido como rayos de envejecimiento que causan arrugas y cáncer de piel. Un término un poco brusco, pero es la realidad es que hay muchos casos de cáncer de piel. Y en los últimos años, producto de la agresividad del sol, eso ha ido creciendo lamentablemente. UVB, conocido como rayos que queman. Y UVC... Lo más peligroso, pero que son bloqueados por la capa de ozono, que siempre se ha comenzado a hablar de que tenemos que cuidar esa capa de ozono para protegernos nosotros también. ¿Bien? Peligros de UV a los ojos. Peligro es catarata, opacidad del cristalino del ojo, cáncer asociado a algunas otras eh, exposición al sol, piterigio, en lo cual puede producir una formación de repliegue en forma de cuña, eso comienza en el ojo y se extiende hacia la córnea. Estas fotitos que están acá, dependiendo del año que ustedes estén cursando, seguramente las, habrán visto o las van a ver. Este tipo de situaciones que estoy comentando son situaciones conocidas normalmente. Y otro tema que tenemos es el resplandor. El resplandor es lo que a veces vemos sobre las imágenes, cuando miramos el agua, en este caso ustedes que están cerca aquí de, de, de, de la playa, pueden apreciar el agua y ven todo un resplandor sobre el agua que nos permite apreciar bien en profundidad. Eso es el resultado de una luz intensa que aumenta dramáticamente sobre un plano generalmente. Y ustedes pueden ver aquí como dos imágenes, en las que yo estoy colocando que son resplandores que normalmente podemos ver en la nieve, en el agua en la ruta cuando estamos manejando vemos la ruta ahí que parece como que estuviera mojada y en realidad es el resplandor que produce el sol sobre esa superficie a veces estamos manejando y podemos ver que tenemos que doblar. a. A la esquina o cruzar la avenida con el auto y no vemos del otro lado, porque el resplandor del no sol no nos permite apreciar con efectividad del otro lado y a veces hay algún usuario caminando y no nos damos cuenta que la persona tiene que estar brincando ahí de calle a calle porque nosotros veníamos con el auto y no nos dimos cuenta. De... Es importante porque los lentes polarizados bloquean cuatro tipos de resplandores, como el distractor, el incómodo, los incapacitantes y la ceguera temporal. Uno dice, nunca escuché hablar de esto, no, son términos aplicados, o sea, que esa ceguera temporal es cuando a veces tenemos que ponernos la mano así porque nos vemos por el resplandor, esa es una ceguera temporal. Lo que sería incómodo es cuando a veces tenemos que estar <risa> tratando de ir, mirando porque no podemos verlo, cuando estamos mirando una revista, estamos mirando la revista y a veces la revista tiene tanto reflejo tiempo que la tenemos que andar moviendo para poder ver ¿bien? Los lentes polarizados mejoran la dureza visual y reducen la fatiga del ojo. Esos son dos factores importantes como para resaltar en los lentes polarizados. Además, son mejores, como les decía anteriormente, para manejar y perfecto para todas las actividades al aire libre. Ahora, los efectos del resplandor, como recién comentaba, son incomodidad, reducen la agudeza visual, la percepción del color reducido, un contraste reducido de la imagen, fatiga en el ojo, y hasta puede llegar a dar dolor de cabeza. Esto es lo que produce el resplandor. A veces puede suceder que viene a su tienda y a persona dice, no, comprar unos lentes de sol porque manejo y me termina doliendo la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? Porque el resplandor me está causando una fatiga visual y eso es lo que hace de la que la persona necesite un lente de sol. Pero si ese lente para sol fuera polarizado sería muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. ¿Cómo funcionan las lentes normalmente? Funcionan de que la luz viaja el movimiento a través como si fuera un látigo. La luz viaja en forma de ondas. Y esa luz que viaja en, fonda, en forma de ondas, cuando llega a un plano, esa luz, en un plano de una superficie brillante, o termina generando una superficie brillante, porque viaja en forma de onda, llega a un plano y ahí se expande. Y ahí es cuando produce ese resplandor la luz. ¿Bien? Ahora. Cuando tenemos un lente polarizado esa, lente, ese, perdón, esa luz que viaja en forma de ondas en todas direcciones Polarizarla significa y funciona como si fuera una ventana Que va a dividir la luz Y solamente va a viajar en una sola dirección Como en este caso en ondas verticales Dividir la luz para que viaje solamente en ondas verticales es lo que se llama polarizar una parte de la luz porque lo que hacen es que en vez de que vean en todas direcciones y e incida sobre el plano el lente está polarizando la luz para que pase solamente en una dirección ¿se entiende? y eso es lo que hace el filtro polarizado bloqueando el resplandor que se refleja solamente de una manera en ondas, las ondas horizontales son bloqueadas y solamente en ondas verticales es lo mismo que si fuera una persiana, pero en vez de que sea así es así, y divide la luz ¿se entiende? esto es la forma más sencilla de explicar cómo funciona divide la luz y una parte la, y esa es la forma en la que polariza nuestra lente polarizada de policarbonato tiene exactamente la misma construcción que el lente fotosensible. Es un lente de policarbonato en el cual tiene una lámina polarizante que está encapsulada entre dos láminas de policarbonato y después tiene en la capa externa el recubrimiento Tegra. Eso es lo que hace de que ustedes tengan la posibilidad también de tener una lente polarizada con la mejor tecnología, con una única tecnología patentada por nuestra compañía y distribuida aquí en Perú por Topsa. Las lentes polarizadas son un mercado bajo, seguramente aquí. Argentina tiene un mercado de, podría decirle, 3% de lentes polarizadas, o 2%. Estados Unidos debe ser 10% o 15% de lentes polarizadas, el porcentaje. No sé qué porcentaje puede ser aquí, pero tiene la oportunidad de poder vender lentes polarizadas a las personas. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque los lentes fotosensibles no van a bloquear el resplandor. Las lentes tinteadas solo reducen la luz, pero no reducen el resplandor. Las capas antireflejantes eliminan reflejo, pero no el resplandor. Y las lentes polarizadas dan mejor visión, más confort, mejor calidad y ofrecen mucho, valor, mucho más valor a las lentes. Bien. Ahora. En comparación, este es un gráfico, lo que brinda un lente fotosensible, lo que brinda un, brinda un lente de color, lo que brinda un lente de sol bloqueando luz UV. Pero las lentes, en este caso, polarizadas, lo que brindan como lente polarizada es transmisión de luz, protección ultravioleta, percepción del color y reducción del resplandor. Eso es lo que le dan algo óptimo. Y aquí lo que les voy a mostrar es un gráfico. ¿Conocen algún cómo funcionan estos gráficos para analizarlo? No. Este es un gráfico de longitud de onda, que es en, los, en donde se mide la transmisión de luz. Y ese gráfico de longitud de onda, que es donde se mide la transmisión de luz, estamos hablando aquí de 0 a 100% de transmisión de luz. Y aquí lo que estamos hablando es de 280 nanómetros en adelante de longitud de onda. Ahí es donde se mide. La luz se mide. Longitud de onda. ¿sí? Y lo que estamos viendo aquí es que un lente de policarbonato... ...como eh, en polarizado... ...filtra 100% a 390 nanómetros... ...porque deja pasar cero. Ultravioleta. Y de 390 en adelante, para que se den una idea... ...a 400 nanómetros solamente deja pasar 5%, ...quiere decir que como estamos hablando aquí... ...tenemos una efectividad de 96% en la polarización de la luz... ...y protección ultravioleta, ¿se entiende? Este lente en 500 nanómetros... ...deja pasar solamente el 18% de luz ultravioleta. Tienen un lente polarizado... ...de excelentísimas características y calidad. Este lente polarizado no es comparable con ningún lente chino... ...con ningún lente de otro competidor... ...porque somos creadores de esta tecnología. Bien. Esto es en el color gris. Y si vamos a ver, color marrón... El ...color marrón protege un poquitito más. Protege aquí... ...hasta 400, 405 nanómetros... ...100%... ...y después el lente... Como ven, a 500 nanómetros, esto pasa al 5%, nada más. Bloquea absolutamente lo que es protección ultravioleta, más de lo que es 400 nanómetros. ¿sí? Esto es lo que es lente polarizado, esto es lo que es Arsan y este producto ustedes lo pueden comercializar a través del Topsa. ¿Bien? bien ¿Quiénes pueden llevar por la sala? Cualquier persona que pasa tiempo al aire libre Una persona que está en la oficina no necesita un ente polarizado Pero cualquier persona que pasa tiempo al aire libre Me voy a dar una vuelta a la casa una hora En mi tiempo de refugio, Tengo la posibilidad de usar un lente polarizado Y me va a proteger del uso de la violeta Consejo para venderlas Los hombres que tienen algún enfoque tecnológico Actividad al aire libre de hacer, manejando, protección ultravioleta, lentes de alta performance con alta definición y lentes high-tech, significa lentes con alta tecnología. Tengan en cuenta que este tipo de lentes polarizadas también pueden encontrarla en lentes multifocales digitales a través de DOPSA, pueden hacer lentes monofocales con mejoramiento de tallado digital, que van a mejorar totalmente lo que es la superficie de la lente, porque van a conseguir una lente esférica con tallado digital. Y también pueden ofrecer este tipo de lentes a las mujeres que tengan y en el enfoque de los beneficios, manejando protección ultravioleta, previenen las arrugas alrededor de los ojos, cáncer de piel, estar a la moda. Resistente a los impactos y los rasguños Porque las mujeres se sacan los lentes y lo tiran adentro de la cartera Y no lo ponen en el escuche Y ahí adentro tienen el maquillaje, la llave, todo Y están todo ahí adentro Previenen la fatiga ocular y dolor de cabeza ¿No es así eso? Sí, ¿no? Bueno. Y después lo otro que tiene Fatiga ocular y dolor de cabeza Porque las mujeres deben siempre la cabeza ¿Eh? ¿Quedó claro el ente polarizado? ¿Alguien tiene alguna consulta? Teníamos otro tema, pero es tarde y creo que lo dejaría para otra oportunidad porque estuvieron esperando y bueno, la idea era poder transmitirles la mayor cantidad de conocimientos. Importante, y quiero decirles, promociones que Paul les va a comentar que siguen teniendo y en próximo tiempo, en los próximos meses, Topsa va a seguir agregando nuevos productos diferentes a los que hay actualmente en el mercado, algo tiene que ver con luz azul, con protección de luz azul y algo tiene que ver con lentes asféricos de alto índice, ¿Sí? Así que queremos poder en este momento también transmitirle los conocimientos. Bueno, Claudio, pues, muchas gracias, de verdad. Ha sido muy... Enriquecedora tu charla. Eh, bueno, yo tengo unos 40 minutos. ¿Cuánto...? 5 no <risa> minutos. Sí, nada, nada, solamente lo que quiero mencionar, si puedo perder la luz, por favor, para que no se vea, un poquito lo eh, Bueno, lo que quiere decir Claudio en realidad también es, tratemos de crearle la necesidad a nuestros, a nuestros clientes, nuestros pacientes. ¿no? Yo les comento algo, yo el día, la semana pasada estuve en, eh, en Cusco. ¿no? estamos a 17 grados de noche en el día es un poco de calor ¿no? entonces para un poco romper el hielo estamos un poquito también este, cansados también de todo el día que están este, las ópticas en el centro de labor empecé con mi charla mostrándoles una, una imagen de un, de un café caliente ¿No? y le dije, ¿saben qué señores? Eh, el que levante la mano el que se le ha, se le ha enojado, pues es ¿no? una taza de café ¿no? levantaron la mano como 6 personas de los 60, de las 60 personas que estaban ¿no? entonces le pregunté y le dije ¿sabes qué? usted antes de ver la imagen se había, tenía eh, pensado tomarse un café? no me dice, entonces es lo que debemos hacer mostrarle el policarbonato, seguir dejando de vender cristal, resina ¿no? hablarle de las virtudes del policarbonato las virtudes del polar sun, tiene eh, la población eh, en Argentina aquí también es muy bajo el 3%, el 3%, 2% entonces tratemos de, de, de venderla de, de hacerle, de crearle la necesidad a nuestros pacientes ¿no? yo quería mencionarles solamente algunas promociones que tenemos, tenemos el 30% de, de descuento ahorita en la lista de precios ¿ya? en el policarbonato de fabricación tenemos también eh, nuestro fotomático en el progresivo más vendido a nivel nacional, que es el progresivo ECB Short, tenemos el fotocromático en policarbonato lo tenemos, con el, eh, lo tenemos en 250 soles. Su precio lista, precio lista, sale un par de soles menos de 600 soles, 297 por lente, es decir, casi 600 soles. ¿Ya? Y lo tenemos en 250 soles, que es el progresivo más vendido a nivel nacional, porque es uno de los más adaptables, más confortables en adaptación. Y lo tenemos sí. en policarbonato, con igual, su, su no sé, ese producto que tiene integra, no sé, que tiene que no sé, es más claro, no sé, en los estado desactivado. Tenemos la garantía también eh, de adaptación en todos nuestros progresivos en HD. Eh, otra promoción que tenemos es eh, en los progresivos ECU Light también. ¿no? Los que han podido adaptar el progresivo ECU Light, tenemos eh, promoción ahorita en 160 soles. Son básicamente las dos promociones, los dos caballitos de batalla que tenemos: que son el progresivo ECU Light, 160 soles el par en resina y policarbonato, y el progresivo Easy Short, que son uno de los más vendidos a nivel nacional, en 250 soles en todos los materiales. Tenemos en resina, policarbonato, resina alto índice 1.60, tenemos en el en el Polar Sound, perdón, en el Fotomática IQ, y de ahí bueno, son las promociones y los, el 30% de descuento en lo en lo que es el policarbonato. Bueno señores, eh, como lo mencionó Severo en un inicio también, nos hemos, eh, hemos hecho prácticamente una alianza, esperemos que esto eh, siga Fortaleciendo, tratar de, de, de, de a, bueno, juntarnos un poco más. Hoy entendemos que no están bastante de vacaciones en algunos, pero sí. nada, la, la información, la capacitación siempre es la evolución de, de, de una persona. ¿no? Entonces, hemos estado sí. unidos los tres: este, Misionísimo, Claudio Graino, lo que es el Instituto, la Escuela Hispano y todo. ¿no? cualquier cosa, mi nombre es Juan Navarro, yo soy autómetro de la profesión, ¿no? colegas. En eh, cualquier cosa, no duden en llamarme, en contactarme con un Reyes rey, o con el señor Sánchez. Muchas gracias, de verdad, por su asistencia. Y nada, tenemos creo que algo para. para... Sí, solamente estirar para cerrar la, la sesión de esta noche. Vienen más promociones. Si sí. sí, realmente las promociones van muy bien, ¿no? Pero también hay que saber lo que se va de una manera correcta. Entonces, tengo que sido para la presentación.